Las bancas de loterías han salido beneficiadas en los últimos días. La última jugada a favor la consiguió el pasado 17 de enero, cuando el Ministerio de Hacienda emitió la resolución 005-2019, que elimina los límites de 200 metros lineales de espacio que tiene que haber entre una banca de lotería y otra, así como la cantidad de metros reglamentarios entre una banca e instituciones públicas.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 esa resolución. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.